Bienvenidos a SatoshiFactory.com. En este vídeo te traemos una nueva promo que está haciendo el Exchange Binance por su cuarto aniversario. Como siempre, en nuestra web satoshifactory.com, en la pestaña de Exchanges, tienes un artículo acerca de qué es y cómo funciona el Exchange Binance. También te explicamos en este vídeo que te estará saltando por aquí arriba cómo puedes crear tu cuenta paso a paso, validar tu CAICE y empezar a operar con distintas criptomonedas. Es realmente muy fácil. Y además podrás optar a utilizar una serie de herramientas muy potentes para hacer staking y para hacer multiplicar las criptomonedas que ya tengas de forma rápida, fácil y segura. Si eres nuevo te animo a que te unas al canal y grupo de Telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo. Por allí vamos compartiendo todo este tipo de promociones nuevas que van saliendo y no nos da tiempo a realizar un vídeo. Como por ejemplo tenemos la de TikTok que están regalando hasta 6 euros por cada amigo que invites simplemente por utilizar la plataforma de TikTok. Tenemos muchas más oportunidades y muchas más plataformas que vamos probando y compartiendo a través de Telegram, como te digo serás bienvenido o bienvenida. Pues bien, el Exchange Binance para celebrar su cuarto aniversario está realizando diferentes campañas promocionales, el otro día subimos ya un vídeo en el cual estuvimos participando, próximamente veremos si nos llevamos alguno de estos premios o no, pero tenemos bastantes posibilidades. En este caso, es un desafío por la celebración del cuarto aniversario, como ya hemos dicho, y van a repartir un total de 1.8 millones de dólares en premio. El periodo de esta promoción empieza el día 8 de julio y finaliza el día 14 de julio de 2021. Para participar, es muy fácil: debemos tener una cuenta en el Exchange Binance validada, es decir, con nuestro KIC previamente validado. Si no tienes una, te animo a que lo hagas con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo ya que obtendrás un 20% de descuento en, en todas las compraventas que realices dentro del exchange. El punto 2 nos indica que debemos hacer clic en hacerlo, lo vamos a ver a continuación, y el punto 3 nos dice que debemos realizar la misión en cualquier momento durante el periodo del evento para conseguir vueltas en la ruleta. ¿Cómo se gana? Haz clic en hacerlo, aquí tenemos la página oficial del desafío, la vamos a ver a continuación, y para desbloquear tus misiones, el cursor rotará y finalmente se detendrá en el cuadro designado. La información que muestre ese cuadro será el resultado de tu misión. Es realmente muy, muy fácil. Vamos a la ventana de los desafíos y aquí tenemos todas las instrucciones. Podemos ver que esto de aquí arriba es como una ruleta. Actualmente no tengo ninguna tirada, pero ahora veremos cómo podemos obtenerlas, ya que aquí abajo tenemos todo lo que podemos ir completando para que nos den estas tiradas. Aquí están los premios que recibiremos por realizar cada una de estas tiradas si nos toca una de estas casillas. Tenemos 350 tokens CHR, 200 CHZ, 500 data, etcétera. Tenemos también un NFT que también es muy interesante ya que recientemente han abierto el mercado de NFTs y algunos de ellos se están vendiendo por unos precios muy, muy interesantes. Bien, aquí abajo tenemos las tareas que debemos realizar o las misiones para que nos den tiradas dentro de esta ruleta. Empezando por la primera, podemos invitar a amigos, simplemente aquí tendremos nuestro enlace en diferentes formatos por si queremos añadirlo a nuestra web o queremos añadirlo en distintas redes sociales y aquí tenemos los links directos para compartir en cualquiera de estas redes sociales. Muy fácil, lo compartes con quien tú consideres. Si una persona se registra por este enlace, te darán esta opción como completada y podrás tener una tirada. Bien, y si pasamos a completar alguna de estas misiones, por ejemplo la primera que nos queda libre, nos dice que debemos hacer un trade superior a 200 DEX, es decir, debemos comprar o vender por valor superior a 200 DEX. Para ello simplemente le damos a la pestaña de Doit y nos llevará directamente. Debemos comprar y vender por valor de esta cantidad y simplemente se nos abrirá el par con el cual podemos comercial. En este caso podemos ver que esta criptomoneda DEXE únicamente está en el par BUSD o al menos eso creo, vamos a... E investigarlo, así es, lo tenemos en Dexe o en Ethereum. En este caso, para completar la misión, nos indica que debe ser en este par concretamente. Como yo no lo tengo, lo que voy a hacer es añadir directamente el BUSD por dólar. Vamos a cambiar los dólares digitales que tengo por el dólar digital de Binance para poder realizar esta misión. Simplemente voy a intercambiar los dólares que ya tengo por BUSD. Me voy a comprar y automáticamente ya los tengo. Si retrocedo, automáticamente me volverá a llevar a la misma pestaña que estábamos anteriormente y volveremos a entrar a la misma misión. Ahora sí que tengo los tokens BUSD para poder realizar esta compra o venta y poder optar a realizar esta misión. Simplemente le vamos a dar el total. Podemos ver que nos va a dar 40 DEX y tenemos que hacer un total de mínimo 200 DEX. Para ello le vamos a dar a comprar comprará al precio de mercado ya los tenemos automáticamente lo vamos a volver a vender y tendremos que hacer esta misma operación varias veces hasta que lleguemos al volumen total que nos piden vamos a volver a hacerlo de forma rápida hemos vuelto a comprar a continuación volvemos directamente a venderlo todo únicamente queremos hacer llegar a este volumen mínimo que nos piden para que nos den las tiradas y poder optar alguno de estos premios es así de sencillo lo volvemos a vender lo volvemos a comprar Simplemente podemos hacer esta acción tantas veces como queramos, intentar fijarnos de que los precios de compra y de venta no estén muy desfasados para no tener pérdidas, pero simplemente haciendo esto unas cuantas veces hasta que lleguemos al volumen total ya podremos optar a tener estas piladas. Debemos hacer lo mismo con las otras criptomonedas que sí que tienen el par USDT, pero en este caso no lo tiene por eso he tenido que intercambiar los USDT por BUSD para que me puedan dar esta recompensa como puedes observar ya he realizado todos los trades pero he vuelto a dejar los BUSD porque realmente no me interesa este token únicamente me interesa participar en esta promoción si volvemos al desafío volvemos a abrir la ventana nos indicará que ya tenemos una nueva tirada aquí lo tenemos ya nos dice go y nos han dado dos spins, vamos a darle a ver si tenemos algo de suerte y parece ser que... que nada, nos dice muchas gracias, puedes volver a hacerlo otra vez pero no nos ha tocado nada, vamos a darle otra vez, yo lo he intentado varias veces ya, realmente no he tenido demasiada suerte, siempre me han dicho gracias pero otra vez lo mismo, gracias, muchas gracias a ti Generalmente no suelo tener mucha suerte haciendo este tipo de cosas, pero sí que he visto gente de la comunidad que ha tenido la suerte de participar en este tipo de eventos y llevarse NFTs y llevarse premios en metálico muy, muy suculentos. Por ejemplo, hace poco un colega se llevó un NFT de estos de promoción, de los primeros que realizaron, el cual pudo vender por 16 BNB. La verdad es que no estuvo nada mal la jugada que hizo y realmente me alegro muchísimo por él. Todas estas distintas opciones que tenemos, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, si vamos a la de CHZ, la del token Chiris, debemos hacer lo mismo. Un trade, comprar, vender, comprar, vender, por un valor de 4.000 CHZ. Simplemente vamos controlando que lleguemos hasta este punto y a continuación esto estará completado y tendremos aquí los spins para intentar llevarnos uno de estos premios. Realmente es muy fácil, te animo a que lo pruebes. Quedan unos cuantos días, queda hasta el día 14...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 Y para participar es muy fácil, simplemente debes estar suscrito al canal, darle like al vídeo, dejarme en un comentario tu opinión sobre Binance y al final tu dirección de billetera de BNB. Debe ser dentro de la red de Binance Smart Chain ya que las comisiones son mucho más económicas y para utilizar esta red simplemente debes conectarte a Metamask y configurar a la red adecuada, a la red de Binance Smart Chain. Es muy fácil y si no sabes hacerlo te dejaré un vídeo por aquí arriba en el cual te lo explicamos de forma muy detallada. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.